Hola y bienvenidos a un nuevo video de El Ducalmísimos en el en el digamos por cierto, capítulo 2, parte 2, no sé muy bien, así que eh, vamos a continuar donde lo dejamos y esperemos que les siga gustando, como podemos ver ahí ellos nos están saludando. Hay algo brillando dentro, ¿lo tomas? Sí, obtuviste el fragmento brillante Parece que estos nos están atacando, así que sigamos corriendo Hundiste tu cuerpo en la luz, un poder brilla dentro de ti rompiendo la oscuridad Cualquier dolor que tuvieras se ha ido HP restaurado En esta tierra solo los ojos cegados pueden ver el camino Hey, atrás si te acercas más voy a cris vaya hey no me asustes de esa forma cabrón a ser que quieras recibir un golpe en la cara como sea basta de bromas debemos eh, salir de aquí a ah, dónde es aquí de todos modos no importa todos nos metiste en esto tú nos vas a sacar y el camino cris Oh por Dios, olvídalo, caminas muy lento. Sí. Hey Chris, hay alguien arriba saludándonos, ¿alguna idea de que quiera? Oh, estás muerto, bien tienes idea de qué diablos es este lugar? Yo tampoco Me pregunto si habrá alguien en esta construcción Por lo que veo no puedo pasar Parece una tienda, pero la puerta está cerrada y no hay nadie adentro Está cerrado Está cerrado Está cerrado Alienta un castillo se vislumbra bajo el vacío pueblo. Un heiser negro emerge de él, perforando sin cesar el cielo. El poder de este lugar, lo diré en ti. ¿Un castillo? ¿Por qué diablos hay un castillo en un arma de suministros? Bienvenidos, héroes. ¿Quién está ahí? No estén alarmados. Yo no soy su enemigo. Por favor, acérquense. Ambos. Bienvenidos, soy el príncipe de este reino El reino de la oscuridad Cris, Susie, hay una leyenda en esta tierra Una leyenda de que algún día dos héroes de la luz llegarían Y cumplirían la antigua profecía predicha por el tiempo y el espacio Por favor, héroes, escuchen mi historia Está bien <risa> Había una vez Una leyenda Que fue susurrada entre las sombras era una leyenda de esperanza y sueños. Era una leyenda de luz y oscuridad. Es la leyenda de la runa Delta. Delta runa en inglés. Por milenios, la luz y la sombra han vivido en equilibrio, dándole paz a este mundo. Pero si esta armonía puede romperse, una terrible calamidad ocurriría, el cielo se volvería negro con terror, y la tierra se rompería con furia. Entonces, su corazón palpitando, la tierra daría su último respiro, solo entonces brillando con esperanza de cero desaparecerían al borde del mundo, un humano, un monstruo y un ser de las sombras. Solo ellos pueden sellar las puertas y desterrar al ángel del cielo, solo entonces el equilibrio sería restaurado. ...y el mundo salvado de la destrucción. Hoy, la fuente de la oscuridad... ...el geyser que le da forma a esta tierra... ...se mantiene alta en el centro del reino... ...pero recientemente otra fuente aparecida del horizonte... ...y con ella el equilibrio de la luz y la oscuridad... Comienzan a fallar. Chris, Susie, gracias por escuchar mi larga historia. Creo que profundamente que ustedes son los héroes de la leyenda. Y a pesar de los enemigos que puedan enfrentar, ambos tienen el valor para salvar el mundo. Guerreros Delta, por favor, ¿no aceptarían su destino? Ah, uh, nada. ¿Qué? Yo, algún tipo de héroe o algo, tienes a la persona equivocada. Pero Susi, sin ti el mundo será. ¿Y qué si el mundo es destruido? No es de mi incumbencia. Incluso sería divertido, honestamente. ¿Cómo sea Chris? Si tú quieres jugar a pretender algo en este ratito quédate. Yo iré a buscar una salida. Susi, espera. ¡Ho, ho, ho! Los héroes ya están corriendo, y sabían que estaba aquí, mi padre María, el hijo mi mes. ¿Quién diablo eres tú? ¡Soy! El tipo malo. Ustedes, payasos, quieren sellar nuestra fuente de oscuridad, ¿eh? Y aún, catalogándose de payasos salvar el mundo de la oscuridad eterna, ¿eh? ¡Eh! No intenten negarlo, ambos sabemos que irán a la es su único camino a casa, pero yo, Lancer, no les permite ir allí, y que tengo un plan implacable de dos pasos para seguir. Paso 1, detení la paliza. Paso 2, pierdo. Un buen plan, chico. ¿En serio? Sí, de hecho, no importa si lo usamos en, en su lugar. Lancer ataca. Alto, payaso se está bien, sí es impulsada por la victoria. No sé cómo conseguir una hacha, pero es genial. Me gusta ser reemplazado, pero mira, vasos son ustedes. Lancer cambia de marcha nuevamente para favorecer un ¿Y qué dan ustedes luego de esto? La motocicleta de Lancer es en realidad una bici en llamas ¡Ojo, oh, oh, oh, ¡Soy el tipo humano! Espera un segundo, BBC se queda sin gasolina, está bien tuertudos han tenido la suerte de matar hasta despedos, la próxima a los perdedores serán ustedes, ah, ¡Ja ja! varios perdedores, debo llegar a casa antes de la cena. Ganaste, tu de experiencia y 51 de, no sé, monedas. ¿Están ambos bien? Ah, um, permítame presentarme atropelladamente soy Dios, Es quitarte esa capucha? Apenas puedo irte con eso puesto. Um, está bien. Hola a todos, soy Ralsei, Chris, Susie, es maravilloso conocernos, estoy seguro de que seremos grandes amigos y la mejor forma de salir de Celeste, ¿cierto? Sí, ahí es donde nosotros... lo tengo. Nos vemos en la escuela, Chris. Ah, supongo que solo somos nosotros dos entonces. Chris, soy un príncipe, pero yo um, no tengo ninguna asignación. He estado esperando solo aquí, um, mi vida entera, a que lleguen ustedes dos. Así que estoy realmente feliz de conocer. Espero que podamos ser buenos amigos, Chris. Intentemos encontrar a Susie, debe haber ido al suroeste. Tú puedes guiar el camino, Chris. <risa> Ralsey, el príncipe solitario de de Baleado. El poder de los chicos peludos brilla contigo. Ahora que lo pienso cómo llegó el lance rey arriba, supongo que subió por el acantilado con su bici. Oh, Chris, es el manicure de entrenamiento que hice. Ahora parece ser una buena oportunidad para prepararse. ¿Te gustaría que te instruyeran cómo luchar? Sí, bien, prepárate, Chris. ¿Ves este corazón, Chris? Esa es tu alma, la culminación de tu existencia. Dentro mantiene tu voluntad como tu compasión y el destino del mundo. Si resulta herido, tus amigos perderán HP y si el HP de todos llega a ser todo, no perderemos la batalla. Así que por favor, cuídate del ataque los ¿no enemigos. ¿Listo? Buen día, Chris natural en ti, de todos modos, luego de que el enemigo ataca es en nuestro turno Chris, primero te mostraré cómo atacar, pese a que atacar es innecesario en este mundo, no hay nada de malo, no nada de demostración. intentemos atacar. Eso es defensa Chris, recupera tu y te tu sin embargo debes aprender a atacar primero. Dios Chris eres muy bueno, no te estoy atacando así que no hay necesidad de defenderse. A ver, a cerrar el ralce, Chris, um, no creo que um, esto sea lo que se supone que debes haciendo, pero... Quiero intentar llenar eso a 100. Chris, um, no hay balas, no puedes usar TP, así que um, quizás podrías dejar de defender. Si puedo llegar a 100, me gustaría. Cris, Chris, creo que yo quizás... He alcanzado los límites de lo que puedo mostrarte hoy. Vamos a encontrar a Susie. Es Ganaste tú, este tres de experiencia y 21 monedas. Lo siento, Chris, Intentaré ser un mejor profesor la próxima vez. Bueno, ¿ah? Si prefieres leer, pues. Toma, escribe un manual para ti y Susie. ¿sí? no para abrir el menú y usarlo en tus objetos. Tuviste un manual. De hecho, a mano de Israel se llena de consejos y trucos. Intentaste leer el manual, pero era tan denso que solo te dio vueltas a la cabeza. Es solo un maniquí. La gran puerta está abierta, no me pregunto entonces cómo lanzar por entrar. Chris, una vez que pasemos por esta puerta, nuestra aventura realmente comenzará. Un viaje predicho por la profecía. Bueno, Chris, creo que tus elecciones también son importantes. Este mundo está lleno de todo tipo de gente, Chris. ¿sí? Al final, como los tratemos, hará la diferencia. Así que intentemos pasar sin luchar. Si logramos hacer eso, creo que esta historia tendrá un final feliz. De otro modo, temo que quizás un no encuentro es el mejor resultado. Oh, lo siento, es mucho pedir. ¿Qué sabía que ese no es el momento que te Intentemos lo mejor que podamos, ¿vale? Con la puerta cerrada, trasecito, aventura realmente comenzada. El poder de la aventura brilla en ti. Enemigos adelante, van a morir, firma, lancer Rodin se acercó Rodin se acercó Viste una lección a los enemigos en la importancia de la bondad, los enemigos se cansaron Usted es un quien, ¿está bien? Rudin está creándose dormido. Chris perdona a Rudin, pero su nombre no está en amarillo. Intenta usar el hechizo pacificador de Ralsei. Ralsei usa pacificar. Ganaste de experiencia de, de 30 monedas. Que vida el tipo que nos paga. Perdóname, ganaste de 73 monedas. Oh mamá mía, soy top chef. Mi último pastel me dejó exhausto y me estornó una siesta. Pero mamá mía, un rey aterrador me despertó. Una vez si en la mesa, comiéndose el pastel con un animal. Y mamá mía, le rocí con agua y si se y huyó. maravilloso pastel. Oh Cris, eso es una si Le vamos a ir a por un buen camino. a alejarla lo más probable. Los restos del pastel aún están molesteados. Tomas un pedazo y no veo por qué pase no. pastel rostro se agregó a tus objetos de llave. Rodin y Ati bloquean tu camino. Hay dos objetos colgando del árbol, tomar uno, hay un objeto con la... colgando del árbol, tomar uno, no hay nada lo suficientemente bajo como para tomarlo, ve el reloj para resolver este acertijo, debes apurarte. bueno para no alargarme este episodio nos dejamos hasta aquí así que chao y nos vemos hasta la próxima